Y aquí, ¿naí echean de lucea, pasatzen dudan? Galde y esadasu. ¿Es su. ¿El respetus? ¿Gaurse ose ¿Gaur paseo bate, matera, atera, sara? Con tus preguntas muestras interés. Con tus preguntas respetas la autonomía de las personas mayores. Gobierno de Navarra. co gobernua.